Este es un podcast sobre relatos de la vida cotidiana, de la miseria humana, de la existencia de todo y de nada. Judith Gardea, Diego Murcia y Eduardo Morales ofrecen audiocuentos de autores latinoamericanos reconocidos para estrujarte, hacerte reír, llorar o dejarte pensando. La ficción lo abarca todo y sin embargo sigue siendo nada. Para saber más sobre ellos escríbeles en Twitter@ crónicas nada y en Facebook a crónicas de nada o visítales en bitextuales.com amarrar el lazo al tronco, aventar lo que sobraba a la rama más gruesa, la de la altura correcta, volverlo a aventar para macizarlo, hacerle un nudo en el extremo, formar un dogal. Y ella allí, impasible, viendo por la ventana con una determinación largamente pensada. Peligroso ya era desde que se metió a la policía y traía pistola. Ya entonces la amenazaba borracho con el arma, que porque si miraste a este, que si porque me dijiste esto, otro? y llegó a tirar balazos en las fiestas y en Año Nuevo. Fue a peor cuando se encanijó con aquella mujer policía, la compañera de Ezequiel. Entonces Gloria se dio cuenta de que lo había perdido y ojalá se hubiera largado con ella, pero quién sabe qué pasó, porque de repente los fines de semana agarraban la botella de tequila y a la mitad los lagrimones de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 Número 2: Potencial Millonario. Este es un podcast ¿No dicen, dedicado a educar a al oyente a, a través de unas reglas básicas relacionadas con la, familia, relacionadas con la administración y reubicar. el manejo del dinero. El autor Félix Amontelara expone a través de sus reglas de oro el, basurero, el conocimiento que te llevará afuera, a estar libre de deudas muebles, y a vivir la vida que te merece. No te dicen, vamos a ayudarte con la familia a ver dónde te podemos reubicar. Si usted ha visto ese proceso, a principio de mes hay cosas en el basurero, hay cosas afuera, muebles, matrices, televisores, todo tirado ahí. Es porque han sacado a esa familia de su hogar, porque no pudieron pagarlo. Ahora, aquí por lo menos en los Estados Unidos hay una moratoria sobre esto de sacar a las personas de su casa por la situación con el covid so, Estamos en tiempos diferentes. Estamos en tiempos donde puede ser que te saquen, puede ser que no te saquen, dependiendo del país donde usted viva, dependiendo de la ciudad donde usted viva o del estado donde usted esté viviendo que entienda usted eso pero la realidad podcast número 3 Comic Gicos. este es un podcast de entretenimiento dirigido por omar man britoman tico man y julius en el que hablan acerca de cómics manga anime películas de bajo presupuesto juegos de video y todo lo que le puede interesar a un verdadero fanático de cómics en latinoamérica Comic Gicos recién ha ganado su primer latin podcast award por su aporte informativo al mundo del entretenimiento el papá de ella, el crazy horse trabajaba como uno de los matones de la era el loca, y <ríe> no sé. Eh, eh, trabajaba como uno de los matones del Kingpin en Nueva York, y en una de esas por no sé qué motivo el Kingpin lo no mata al total. Entonces... que el Kingpin mata? Sí. Ah, te fallaste en esta misión que te apaga. No sé qué misión falló, sí. o si le quiso robar algo al Kingpin. La no, cuestión es que lo mata y la niña está bien chiquita, entonces. Eh... <risa> O sea, la que niña es, es tío de cariño, sí. ajá, el Kimping era el tío de cariño de la niña ajá. y la adopta y la cría, porque en su lecho de muerte, el, el, lo único que pide el fulano es le dice al Kimping, quiero que cuides a mi hija. Ah, mátame pero cuida a mi hija. Y, y, y no entiendo cómo o qué tan pequeña estaba.